El narcotráfico es un pulpo que tiene muchos tentáculos y que ha, como un cáncer, hecho metástasis en la sociedad dominicana. Se ha metido tan de lleno el narcotráfico que prácticamente son utilizados los dineros del narcotráfico, no solo para narcopolítica, porque aquí se utiliza, se acuñó ese término para establecer igual que dos nuevas clases sociales. La clase política es una nueva clase social esa es la nueva clase de millonarios que existe en este país, sí. Y yo decía, paso la llamadita ahora desde que concluye el comentario. Y yo decía que en este país el que no corre vuela, y el que usted menos piensa, está metido hasta las narices en esos tentáculos. Porque llegó un momento en que el narcotráfico se convirtió en un modelo de inversión en República Dominicana. Y si usted se asombra, va a encontrar que el narcotráfico le ha aportado más a la economía, al fisco de República Dominicana, que la clase política, y que muchos grupos. Y que la mayor parte de las transformaciones, de la celeridad en las grandes construcciones los grandes espacios, urbanizaciones, torres, apartamentos, bares, restaurantes, discotecas, bancas, hasta los renglones que usted menos espera, casinos, han invertido en narcotráfico. Las grandes edificaciones de este país. Y ellos dijeron, bueno... Una manera de legalizar nuestro dinero es apoyando a los presidentes para que le damos cuarto en su campaña y a cambio de ellos me dan inmunidad. Por eso se desarrolló aquí. ¿Ustedes creen que estuvo exento los gobiernos en el pasado desde Balaguer? ¿Quién le pidió en extradición? Papá de dos muchachitas que tienen que ver uno con uno de los dueños de banca más grandes de este país, que es Juancito Esporo. Y otro que estuvo involucrado ahí en un caso de corrupción, esposa de César Emilio Peralta, Franklin Franco, y sus dos hijas. Balaguer no lo entregó. El primer escándalo de, de narcotraficante, el escaso Fénix, ¿bajo qué gobierno se dio? El gobierno de Balaguer en 94. Desde ahí se comenzó a hablar de... de Nos mataron después, claro está... Y después se convirtió en, en famoso Florian Félix, eso lo conoce todo el mundo. Y si usted se pregunta en el pasado, ¿a quién estaba Ernesto Crino Paulino cobrándole dinero? Pero si usted mira, Figueroa Agosto fue protegido por todos los gobiernos, terminó con un carnet del DNI, y era segundo teniente y su hermano primer teniente, enganchado a la policía, quién le dio ese carnet? El narcotraficante Arturo del Tiempo, la Torre Atiemar, preso en España por narcotráfico. Todos han hecho acuerdos internacionales. La DEA siempre ha participado en estos operativos y no se ha ninguno aquí. Fíjate que Quirino hizo 10 años allá, vino aquí limpió su dinero. Figueroa Agosto se quedó en Puerto Rico. ¿Eh? El, de, el, el, el del escándalo de eh, la punta de iceberg de Danilo, eh, César Emilio Peralta, en Colombia, para allá, ni siquiera para acá lo han traído. Porque dijo, el funcionario aquel, y oye, que menciona jamás, y esos que están ahí, ahora mencionando, faltan. Walter Musa desde fuera dice, el ex síndico del PLD por Puerto Plata, que no tiene vela en ese entierro y que, está dispuesto, y que está dispuesto a colaborar. Ya Heidi Musa la dejaron hoy, ya fue de manera voluntaria porque ella es novia, la quisieron vincular a, a este principal imputado en este entramado del Falcon. Y como está el sobrino de él, pero dice Walter Musa que él viene para el país a enfrentar y todo porque Heidi Musa era novia de Juan Carlos Mosquea Eduardo. Incluso en una foto está Jean Alain Rodríguez con ese personaje en Puerto Plata y están apareciendo y van a aparecer muchísimas porque los políticos se toman fotos con todo el mundo. Ahora, lo que hay que ver, cuáles están involucrados realmente y si se va a hacer un trabajo a profundidad. Porque ustedes saben qué es lo que hace la DEA. La DEA hace así, ¡pa! Estos son los cabecillas. Hacen acuerdo con ellos, ustedes me delatan la red, no me metan más droga, pero se quedan con todas las drogas y con todas las redes. Porque toda la droga del mundo va para los Estados Unidos. El mayor consumista, el destino mundial de, de todas las vías y puentes del narcotráfico. Y al final, esas estructuras, los paisitos como es nosotros, siguen funcionando. ¿Ustedes creen que la red de Florian Félix no siguió igual? Y los escándalos posteriores de, de, de Toño Leña siguen después lo de Florian Félix igualito, lo de Figueroa Agosto igual. Esas redes funcionan igual. Cuando cambian un capo, ponen otro. Y las mismas estructuras siguen funcionando aquí. ¿Usted no recuerda el coronel que mataron? En Baní. Eh, lo, lo metieron ahí. ¿Y qué dijo en ese momento? Decía Wilton Guerrero. Que iban tres chequecitos. Uno para el juez, para el fiscal y para la DNCD en ese momento. Y esa estructura, ¿y, qué? ¿Y cuál fue? sabes lo que dijo el, el, el dueño de ese punto? No, porque el punto de mi hermano es el que más vende y le tienen envidia. Imagínate a dónde ha llegado esto. Y van a seguir cayendo. Ahora lo importante sería preguntarse y saber y llegar a la conclusión. ¿Usted cree que llegaremos a ver sentencia condenatoria de los principales cabecillas en todas esas estructuras? que está mencionando políticos. ¿Ustedes creen que esa droga se mueve sin militar en el país? Han mencionado un solo militar en ese, en ese operativo. Me lo he encontrado un tanto raro. Vamos a ver en el futuro cómo termina. Porque el juego de pelota no es como comienza, sino como termina. Y los presidentes no son como comienza, sino como termina, que son evaluados. Y el Ministerio Público, vamos a ver al final, si los expedientes bien sustentados que ellos dicen que han elaborado, terminan con sentencia condenatoria. Y al final, no festejan festinamos las acusaciones y después termina como está pasando con el caso de Odebrecht. Usted sabe que a Benas, yo creo que hay uno solo va a salir condenado, después todo el mundo para la calle, porque los expedientes fueron mal sustentados. Y vamos a ver hasta dónde llega el término de justicia independiente y hasta dónde salpica. Lo que yo le aconsejo a todos los políticos de los diferentes partidos, no hablen mucho porque usted cree que menos ha participado, sale untado, porque este país el que no corre vuela y el que no está preso lo andan buscando y ya no es el negro detrás de la oreja, es el narcotraficante que tenemos todo el mundo detrás de la oreja.